Estamos en un Boeing 787. Esto que parece un avión de línea es en realidad el avión privado de Enrique Piñeiro. Estamos sobrevolando en este momento el mar argentino, porque estamos yendo a ver a los pesqueros ilegales que están depredando el mar argentino. Entran y salen de nuestras aguas y vamos a ver cómo es esta ciudad de luces que está flotando en medio del océano. En este momento estamos sobre el mar argentino y estamos viendo... ...de luces de pesqueros que son chinos, surcoreanos, japoneses, españoles... que ...están en nuestras aguas, a veces entran en nuestras aguas y a veces salen a aguas internacionales... ...y están con las luces prendidas porque eso atrae a los peces, es una técnica de pesca que usan... ...y de este modo depredan nuestras propias aguas. salimos a volar a 200 millas de la costa, que es el límite del mar argentino... ...a buscar... La flota pesquera que nos costó muy poco encontrar, ya de 43.000 pies se veía. La primera que me pasó esto fue cuando empezamos a volar. Vuelos a Ushuaia, al sur, a Comodoro. Fue variando la proporción, ahora es parece la costa de Nueva York. Es un tema que no está resuelto, no se patrulla, no hay, no hay forma de, de interceptar, no hay forma de, no hay forma de disuadir, no hay forma de vigilar. Falta logística, y evidentemente hay que darle el peso político que esto tiene, es serio, o sea, es una depredación monstruosa. Quieren langostinos argentinos? No, los pescan todos y se los llevan, y no informan que saquen los mejores langostinos. Después vas por España, esos lugares, cartelitos dice langostinos argentinos, y acá terminamos comprando los ecuatorianos. Entonces recurso bestial tenemos 15 kilómetros de costa, tenemos costas interiores, hay cooperativas de pesca artesanal, nosotros trabajamos con una de ellas y después autorizan 16 toneladas de exportación de, de peces de, de río, entonces sí, para pará, o sea, no, no es la depredación, la pesca artesanal de cooperativas, lo otro es la depredación, esto es la depredación.